San Pedro Alcántara sumará 321 plazas de estacionamiento en dos nuevos aparcamientos en superficie en el polígono industrial que se ubicarán concretamente en las calles Chipre y Malta. Así lo anunció el teniente de alcalde sanpedreño Javier García, quien ha informado de que ambas actuaciones se enmarcan en el plan municipal de aparcamientos 2019-2023 y que contarán con una inversión global cercana al medio millón de euros. La creación de nuevos estacionamientos es una prioridad del equipo de gobierno, ha subrayado al tiempo que ha remarcado que el objetivo de ambas infraestructuras es resolver el déficit de aparcamientos en la zona, fomentar la actividad empresarial en el polígono y facilitar la circulación de los vehículos. Bueno, buenos días. Vamos a iniciar esta rueda de prensa. .que tiene que ver con unas actuaciones muy importantes que están incluidas en el plan de aparcamiento. .de Marbella de San Pedro. .en que en una primera fase. .pues se iba a realizar durante los años 2019 al 2023. .y estamos hablando. .de necesidades que nos encontramos en San Pedro. .con respecto. .a los polígonos industriales. .en este caso. .se encargaron antes de las elecciones municipales. .lo que sería la redacción de los proyectos. ...incluido en este plan de aparcamiento... ...esos proyectos ya han sido redactados... ...y la noticia es el hecho de que el primero de los aparcamientos... ...el que se encuentra ubicado en la calle Chipre... ...de la primera fase del polígono industrial... ...estamos hablando del URP-SP4, urbanísticamente hablando... ...es el sector, unión, es decir, la URP-SP4... ...nos encontramos con un aparcamiento... ...en una parcela... ...que tiene forma triangular, que actualmente es un terrizo... ...donde hay coche abandonado, donde hay escombros... ...y en principio tiene una superficie de 4.600 metros cuadrados... ...que mmm, tiene un presupuesto de licitación de 268.664 euros... ...se ha mandado a la unidad de contratación... ...y tiene el periodo de recepción de oferta... Es, ...es hasta el día 26 de agosto... ...para que las distintas empresas constructoras puedan optar... Y significa para la primera fase del polígono y la segunda fase, pues significa el poder contar con 174 plazas de aparcamiento, de las cuales cinco, pues son dedicadas a personas discapacitadas. El tamaño de estas plazas son de 2,5 metros de anchura, de cada una de estas plazas. Y al norte, si se fijan, se deja una zona, una zona a tener cierto nivel, que se va a dedicar una zona que se va a dedicar a almacenamiento de residuos ¿no? sería como una especie de punto almacenamiento de residuos sólidos que lógicamente será pues, gestionado por parte de la delegación de limpieza tenemos que decir que las actuaciones previstas en este, en este proyecto de obra son la demolición y movimiento de tierra la pavimentación, la pintura con señalización no solo las la plazas de aparcamiento sino también pintura que nos marque señales direccionales ...y a su vez también, no es simplemente un descampado... ...que se va a convertir en aparcamiento... ...sino va a tener un cerramiento perimetral... ...ese cerramiento perimetral también va a tener unos portones... ...lógicamente que permitan su apertura y su cierre... ...y decir que vamos también a, a incluir en ese proyecto... ...que se va a ejecutar, una red de, de pluviales... ...que pueda drenar todo el, todo el tema de, de agua... ...una red de alumbrado... ...que permita tener alumbrado nocturno... ...quiere decir que, lógicamente, vienen no solo las canalizaciones... ...sino que incluye también todo el alumbrado... ...y vamos a resolver también todos los problemas... ...con respecto al acerado perimetral, ¿no? ...porque, lógicamente, después las personas que aparcan allí... ...tienen que transitar por, por, el, por el aparcamiento... ...decir también que es importante... El hecho de, de que este, este aparcamiento se va a ver complementado con otro segundo proyecto que ya está redactado, que se ha enviado los pliegos a la unidad de contratación y que significan otras 147 plazas. Este se encuentra ubicado en la calle Malta y decir que tiene un presupuesto de ejecución de 211.000 mil. Euros. Lo cual quiere decir que estamos hablando de una inversión eh, cercana a los 500.000 euros y que, lógicamente, tienen su partida presupuestaria y que serán una realidad, pues los próximos meses serán una realidad importante. Y se preguntarán, bueno, ¿cuáles son los objetivos de estos aparcamientos? Me lo preguntaba anteriormente un compañero de los medios y los objetivos son, por un lado, dentro de este plan de aparcamiento, fomentar la promoción y construcción de aparcamientos, resolver el déficit de aparcamiento que existe en el polígono, que es muy importante, y por nuestra parte también fomentar la actividad empresarial y a su vez también facilitar a los vecinos que realizan distintas gestiones en el polígono industrial, pues que realmente puedan economizar en tiempo. ...y el hecho de que no estén dando vueltas continuamente... ...buscando aparcamiento y algo muy importante ¿no?... ...intentar organizar el tráfico, en los polígonos... ...que muchas veces suele ser también anárquico... ...con aparcamiento en doble fila... Eh, ...con eh, tapar también las entradas de, de naves... ...y lógicamente para nosotros el hecho de contar... ...como decíamos, con más de 300 plazas que se van a crear... ...es muy importante... ...y quiero decirles también que este, el tema de los aparcamientos en el, en el polígono y en el resto de la ciudad, en concreto en San Pedro, es un objetivo prioritario del equipo de gobierno. Un objetivo prioritario que en el caso de San Pedro Alcántara estamos estudiando, por un lado, un proyecto de aparcamiento en la zona de Fuente Nueva, un proyecto de aparcamiento en la zona de Fuente Nueva, una zona residencial muy poblada y que requiere… Mmm, ...un aparcamiento podemos decir, pues lógicamente no solo en superficie... ...sino subterráneo, es decir, el que estamos trabajando en Fuente Nueva... ...sería subterráneo, y también estamos viendo otras propuestas... ...que se nos están haciendo, tanto por parte de los técnicos municipales... ...como por otros colectivos, ¿no? Esta semana se ha mantenido una reunión con la PIMESPA... ...donde nos pedían aparcamientos también... ...y aparcamientos no solicitaban en la avenida del Mediterráneo... ...eso estamos hablando de un gran aparcamiento... ...que tuvo es decir con varias plantas, subterráneos... ...y que diese respuesta a todas las necesidades... ...no solo del casco urbano y la zona comercial del centro de San Pedro... ...sino también que le demos respuesta al desarrollo y la expansión... ...que se está produciendo y que se va a producir los próximos años... ...en la zona sur de San Pedro... ...por lo tanto, como decía anteriormente... la tenencia de la alcaldía de San Pedro... Es una prioridad el tema del aparcamiento y estos dos son, van a ser una realidad a corto plazo, pero estamos trabajando para dar respuesta a las necesidades de vecinos y comerciantes y también algo muy importante que creemos que es necesario en San Pedro. ...y en Marbella y en el resto de las ciudades... ...intentar buscar aparcamientos disuasorios... ...donde facilitemos, pues lo que será la movilidad peatonal... ...y especialmente el encontrarnos con lugares... ...que sean espacios amables, abiertos... ...y que es lo que está ocurriendo en muchas ciudades de España... ...y de Europa, lo que se llaman aparcamientos disuasorios... .aparcamiento, un cinturón en el entorno del centro... ...que realmente, pues de respuesta a las necesidades... ...de los vecinos y comerciantes... ...y que actúe... ...como complemento de la zona azul... ...y sin más, si tienen alguna pregunta... ¿Y si los aparcamientos... ...cuándo se podrán utilizar... Los del ...pues en el momento que se ejecute la obra... ...inmediatamente... ...en un aparcamiento... ...vamos a ver, calcula... ...podemos calcular... ...que si el plazo de licitación del primero... ...es hasta el día 29 de agosto... ...que está en el perfil del contratante del Estado... ...pues quiere decir que... ...aproximadamente... ...tramitación, septiembre, octubre, esta obra deberíamos ser capaces... ...si se tramita, si no surgen problemas... ...deberíamos ser capaces de empezarla en otoño o no, otoño del 2019... ...tiene un plazo de ejecución en torno a dos meses... ...pues debe ser una realidad para no pillarnos los dedos... ...yo creo que a principio de año, primer trimestre del 2020... ...será una realidad... ...a su vez el segundo que ya están los pliegos enviados a la unidad de contratación... ...pues significa que nuestro objetivo sería que pudiese estar antes del verano del 2020... ...y con eso daríamos respuesta a una demanda de los empresarios y de los usuarios del polígono... ...que era la falta de aparcamiento... ...eso lógicamente tiene una segunda parte que es el tema de resolver el problema de la subestación... ...hay un convenio firmado entre Endesa y el Ayuntamiento de Marbella... ...y lógicamente ahora estamos dando... ...se ha publicado en el boletín oficial de la provincia... ...la cesión de, esa, de la parcela... ...en la segunda fase del polígono... ...y que hemos visto... ...surgió la ITV... ...Hidralia va a montar sus nuevas instalaciones... ...y les puede decir... ...pues que hay muchísimas licencias... ...para construir todas las naves industriales... ...de la segunda fase... ...lo cual quiere decir... ...que hay un desarrollo que ahora mismo está frenado... Mientras no hubiésemos resuelto el tema de Endesa, y yo les puedo decir que ahora mismo camina con paso firme y creemos que va a llegar a buen puerto próximamente. Con lo cual, desde Urbanismo, de la Regación de Urbanismo, con sede aquí en San Pedro de Alcántara, pues podremos dar lo que estamos deseando, poder conceder licencias de obra, porque en definitiva consideramos que esta segunda fase del poliindustrial va a generar riqueza, y generar riqueza es igual a generar empleo. Municipales y gratuitos. Ahora mismo son, son municipales y gratuitos. Los que no estamos planteando en otra zona de San Pedro Alcántara, en el municipio, lógicamente, como ya anunció la alcaldesa, pues vamos a intentar pues que pueda haber aparcamientos con precios reducidos y que, lógicamente, se pueda facilitar el aparcamiento, que es una de las asignaturas pendientes que tenemos en la ciudad. ¿En el caso? Se está, se está estudiando, no, no, es es un sector, no estamos hablando probablemente en la, zona, no, en la zona norte, pero estamos estudiando y barajando distintas parcelas municipales, porque, lógicamente, cuando hablamos de aparcamientos subterráneos, sería necesario pues, sacar lo que serían unas concesiones públicas para dar, para dar lo que sería la explotación de dicho aparcamiento. Lo que sí tenemos claro es que tenemos que dotar a San Pedro de Alcántara de pues, estos aparcamientos y lógicamente estamos incluidos en el plan de aparcamiento municipal y ahora mismo hay un equipo que está trabajando a nivel técnico y podemos decir a nivel de coordinación directamente desde la alcaldía para dar respuesta a estas necesidades Estamos estudiando en principio pensamos que sería necesario no en superficie sino estamos pensando que sería un aparcamiento subterráneo de varias plantas Lógicamente, tener en cuenta cuando hablamos de aparcamiento ya de esa envergadura... ...es necesario previamente hacer estudios de, de viabilidad. Un estudio de viabilidad técnica y estudio de viabilidad económica... ...porque lógicamente hay que estudiar cuáles son los costes... ...cuáles son las amortizaciones y realmente también... ...que sean a precios, podemos decir, asequibles y accesibles... ...a la mayor parte de la población. Porque estamos hablando de un barrio de San Pedro de Alcántara... ...muy importante, una zona residencial... ...y donde realmente todo el mundo no puede comprarse plazas de aparcamiento... ...y tengan en cuenta otra cosa, que nuestra intención es combinar... ...lo que sería los sistemas de rotación de vehículos... ...de aparcamiento en rotación, con aparcamientos en propiedad. ¿En el polígono industrial hay, existen ya bolsas de aparcamiento? Existen, podemos decir, bolsas bolsa de aparcamiento creadas en parcela en terrizos... ...pero como hemos hecho en Marbella, en Calle Postigo... ¿O en la zona de calle Calvario? No. Es decir, que estén perfectamente, eh, sobre todo cumpliendo con las normativas. Cumpliendo con las normativas en el sentido de dimensiones, de radio de giro, de señales direccionales, perfectamente señalizadas y verticalmente, con iluminación y con algo muy importante, que son cerramientos, ¿no? Porque, lógicamente, cuando alguien aparca un vehículo, también lo que busca es tener seguridad donde estaciona su vehículo. Más cuestiones de este o cualquier otro tema.